De verdad, todavía no sabes que la salud es lo más importante No te lo repito Por si acaso es lo más importante Ni la fama ni el dinero bueno. Ya esto es obvio ¿eh, Yo no, no tengo ni por qué decir no. Pero lo es Muchísimo más Espero no tener el corona Pero estoy, estoy muy jodido Tengo una fiebre cojón No sé por qué a mí cuando tengo fiebre Uf duro En este planeta Q84, donde me encuentro ahora mismo y ya me encuentro ya hace mucho tiempo porque lo repito y lo voy a repetir en cada vídeo, me fui del planeta Tierra para exiliarme un poquito. Aquí, con la tecnología que tienen aquí, se podrían curar inmediatamente a cada pequeña fiebre, a cada pequeño resfriado, a cada pequeña mierda de salud que tienen, se pueden curar, pero no lo hacen. Lo hicieron hace como 20 años que estoy fatal, ¿eh? Lo hicieron hace 20 años, más o menos, y estuvieron curando gente durante dos años. El problema es que mucha gente se moría después y mucha gente no le cogía respeto a estar saludable. Como no se enfermaban nunca y a cada vez que se enfermaban estaban vacunados para todo y a cada vez que se enfermaban tenían la cura en 30 segundos cuando iban al médico... Se empezaron a todos vacunarse y siguen habiendo gente obviamente vacunada de esa época, muchísima gente. Ya los jóvenes de 20 años ya no tienen eso. Entonces por eso no lo tengo yo y me estoy enfermando aquí. Y esa gente yo he hablado con esas personas que no se pueden enfermar y me dicen que ojalá, ojalá, ojalá estar enfermo. Volver a poder estar enfermo para darse cuenta de la suerte que tenemos cuando no lo estamos. Muy profundo lo que estoy hablando Pero se hizo aquí Lo entendí perfectamente Y siempre cuando me ponía enfermo en tierra Empezaba a dar cuenta de lo que es de verdad ser saludable Estar saludable Entonces eso Más enfermo que enfermito Quiero muchísimo la esperanza Es lo más importante de mi punto de vista La salud es lo más importante No de mi punto de vista Es así, punto final Absolutamente todo es relativo Inteligencia es objetiva Existen tres verdades La tuya, la mía y la verdad Y ten cuidado que por ahí hay mucho loco suelto. Ojalá poderte hacerte experimentar todo lo que experimento yo cada día en este planeta, pero estoy en ello. Y los seres humanos vamos a descubrir otro mundo y vamos a hacer y ver lo que es mejor y peor. Sí,